que lo demanden, es que sí ¿Mm? Sergio por esta razón eh, hay que fueran a trancar a alguien. y déjame decirte, eh, caer preso en este país así de esa forma, ese muchacho no tiene su seguro, su vida segura Sergio, ¿Mm? es que si fuesen a, a, a caer preso, todo lo que eh, han dicho que él y otros son corruptos van a trancar el país completo <risa> sí eso es cierto mira, <risa> eh, dos cosas Sergio ya en otro orden, que va a estar mi comentario, decirle que hoy amaneció San Francisco con un nuevo gobernador, oh, oh, oh. que es Luis Núñez, el nuevo gobernador de la provincia de Duarte, ¿saben ustedes? Atención pica pica, eh, demúdense. Saben, ¿Saben ustedes que el gobernador yeah, I may, I may fall, eh, Antigua eh, fue eh, nombrado al frente de los comedores económicos eh, quedó la vacante de la gobernación provincial de Duarte y en el día de ayer pues el, el presidente Medina eh, nombró a Luis Núñez como nuevo gobernador de, de la provincia Duarte así como también eh, creo que el apellido vicenciano algo así es, eh, nombró como viceministro de deporte en asuntos federados y de alto rendimiento quien sustituye al licenciado Emanuel Trinidad Puello quien renunciara al PLD, y eh, ya con, en, con ese decreto pues fueron cubiertas a dos vacantes en esta zona. Wow, este gobierno de, se ha llevado a trate de no tener sí. L en, su, en su nombre. El, el, ¿Cómo fue? Trate de no tener él en su nombre. Los Luis y toda esa gente se broma. Todo sí. el que tenga él o fuerza y al lado gobernador se provincial. <risa> eh, en otro orden, yo quiero basar mi comentario. Eh, y es... A referirme a los 3.5 millones, digo yo más o menos, de pobres que <risa> tiene este país. Porque en el día de hoy, a juzgar Pero tú, tú, por tú, la tú, tú, noticia, que por la información que da el ministro de Trabajo, el flamante ministro Winton Santos, donde la prensa reseña en el día de hoy que el gobierno no tiene dinero para cubrir las necesidades que tienen esos 3.5 millones de dominicanos que están en el régimen subsidiado de la seguridad social. Yo entiendo que con eso lo que está el ministro de Trabajo es sentenciando a muerte estos pobres, porque Ay, sí. hay que ser, esos son los pobres, los pobres, los pobres... Son los que están en, en, en, esa, claro. en esa parte del régimen subsidiado. Ahora entiendo, ministro de Trabajo, no ministro de Trabajo, lo, gobierno, lo señor que, presidente lo que de votan, la República. Lo que votan. ¿Cuál es la razón por la que hace seis, ocho, un año que no reciben ni una aspirina? Las UNAD. Los centros de atención Primaria. primario, Que es donde, donde, donde se le debe dar el soporte fundamental. <risa> los recursos <risa> debieran ir dirigido a esa parte del sector salud, a esa UNAT que son las unidades de atención primaria, donde tienen la oportunidad o debieran tener la oportunidad de ir en busca de aliento, en busca de salud. Más sin embargo, vemos nosotros los dominicanos, cómo se derrochan los recursos de este país para invertirlo, Inversión. colocarlo. ...en la campaña política... ...cuántos... ...dinero... ...a tiempo... ...dispuso el gobierno... ...el Estado Dominicano... Pues ...para la Junta Central Electoral... Rápido. ...para que eh, se estaba venciendo el tiempo... ...y se montaran estas primarias... Hasta para investigar el ...ya los recursos seguros... ...recursos de febrero, de mayo... ...deben tener la tajito. Junta Central sí, Electoral... Claro. ...más sin embargo... ...son 3.5 millones de personas... ...que usted... ...o el gobierno lo dice con mucho, con bombos y platillos, lo anuncia en los medios de comunicación, que han salido de la pobreza y con esas visitas sorpresa señor presidente, vamos a prestarle atención a esta situación. Y si, si mi comentario pudiera hacer un grito en el desierto, vamos a verlo entonces en el área. ¿Cuál es el país más pobre del planeta, de la Tierra? ¿Sabe cuál es serio? Haití. ¿Eh? Lejos que está de nosotros, ah, sí, no acuerdo. esos que están protestando en Haití no son los ricos. No. Los ricos están en Isla Caimán, sí, en Estados bueno, Unidos, aquí, en Suiza, aquí. aquí. Los pobres de Haití. Esos millones de personas uh -huh. que están en las calles en este momento son esos, los que no tienen quien eh, sea por ello. Lo que, lo Entonces, que quieren ganar y no tiene nada que ver. Vamos prever. a vernos, señor presidente. Vamos a vernos, autoridades que tienen. Eh, eh, la responsabilidad de guiarnos, de administrar los recursos de este país vamos a vernos en ese espejo Chile, Chile uh -huh, un Chile. país estable claro, estable se saltaron eh, donde el, el, y, y el ingreso todo, eso, todo el, el problema el, es por, por todos el, los acortamientos el ingreso acortamiento. capital le permite vivir una vida sí. más o menos decente a los chilenos y por aumentarle ocho. 4 o 5 centavos ah, de dólares ajá. al pasaje del metro ya, con al transporte ese, el transporte colectivo que va a millones y millones de personas diarias. Claro. Dijeron, no, señor y, Una gente con un PIB casi de 10. No lo vamos a aceptar. Y para la educación. Y mírenlo cómo está Y para la atención primaria y para toda la salud, eh, pues, casi sobrepasa el 10. Entonces, oye. Entonces, eh. los otros, los otros, nosotros. Los dominicanos, usted puede estar seguro que aguantan, aguantan hasta un punto. Porque la copa se está rebosando. Esos partiditos... Son telequias. 20, qué sé yo, cuántos partiditos no, son, son que tenemos en este país. Un relajo. Que son la oposición. Ajá. Que son la oposición. Es en eso que tienen que estar reclamándole, exigiéndole al Estado dominicano a quien nos administran que cumplan con esa parte... Que es fundamental, fundamental, es un derecho que tienen y tenemos los ciudadanos a decir al gobierno que por lo menos, por lo menos, una salud Bien. decente reciban, sobre todo los que menos tienen, que son los que están obligados, obligados a ir a un hospital público de este país.